Bienvenidos a otro capítulo más de La Tripa. En esta ocasión, como ya nos pasamos de cachetes, porque la Navidad estuvo difícil, me di a la tarea de intentar adelgazar. Entonces, lo más difícil fue darme cuenta que difícil es cocinar sin nada que nos engorde. Para empezar, vamos a hacer un juguito verde. Lo primero que vamos a hacer es pelar esta naranjita. Cuando hagamos juguito verde es sin colar y sin azúcar y sin nada, salvo agüita. Vamos a agregarle un poco de piñita, un poco de apio, un poco de perejil y un poco de hermoso nopal. Y este sería nuestro hermoso desayuno. Bajar los cachetes tiene un sacrificio. Lo más difícil de hacer una dieta son las cantidades. Entonces yo lo que voy a hacer es quitarle la piel. Y le vamos a quitar los restos de grasa que pueda haber. Vamos a pasar a esta muchacha a esta olla con agüita que ya tenemos previamente. Le voy a agregar las colitas de la cebolla. Esta cebolla la voy a ocupar ahorita, entonces estas colitas, que nunca nadie ocupa, se va a ir al canto. Voy a echar dos nada más, no es cortarlas porque tenga más sabor. Y van acá. Más apio. Mientras se cose la pechuga de pollo, vamos a ir haciendo nuestra salcita de la tinga que vamos a hacer hoy para que podamos eh, acompañarlo o sea, más, más rápido. Recuerden que el objetivo es, de un mismo proceso, intentar sacar el mayor número de platillos para que puedan comer. Lo difícil de estar haciendo dieta es que no tenemos tiempo de estar cocinando, de estar comiendo adecuadamente y comemos en cualquier lugar y por eso también engordamos. Bueno, no, yo engordé por exceso de pan de muerto y de mil cosas desde antes, entonces... Para hacerla, unos ricos y deliciosos ajitos como a partir por la mitad. Un poco de nuestra hermosa cebollita. Tres hermosos jitomates. Y esto lo vamos a mandar a nuestro sartén. Nuestra ya famosa tatemada. Para hacer nuestra sopita, yo compré de estas típicas bolsas que nos venden en el mercado ya con la verdura cortada y todo el pedo. Para esto lo voy a llenar un poco de agua para enjuagarlo. Tirar el agua de nuevo volverle a echar agua y ponerle un poco de desinfectante para que podamos comerla. Ok, vamos a ir viendo cómo están nuestros jitomatitos. No podemos comer grasa, entonces todo lo dejé absolutamente sin grasa y vamos viendo cómo se ve ¿no? Ok, nuestros jitomatitos ya están este, bien tatemados. No, no queremos que esté quemado, sino que esté doradito. Entonces vamos a echar todo esto con este mismo caldito se va a ir para acá. Tengan cuidado cuando vayan a, a moler en la licuadora las cosas calientes porque el vapor hace que, que reviente más. Entonces lo que hacemos es tenemos un poco de turbo y ya después soltamos. Le voy a aventar un poco de, de chile chipotle y volvemos a moler. Y esta salsita es la que nos va a servir para hacer nuestra hermosa tinga. Perfecto. Pues bueno, vamos a checar nuestra Pechuguita de pollo, que ya debe estar cocida. Con las pinzas vamos a sacarla con cuidado. Ahora, en caliente vamos a aprovechar, y si se dan cuenta tiene, tiene estas líneas, ¿no? Que solitas se le hacen a la carne. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente empezar pues, a seguirlas un poco más y empezar a romper. Es como vamos a desmenuzar nuestra pechuga. Mientras hacemos esto, ya están nuestros vegetales lavados. Con nuestro caldo que queda aquí, esto que tenemos aquí lo voy a colar a quitarle lo que le habíamos aventado al principio. Con nuestra misma salsita que teníamos de este lado de la tinga, solo voy a agregarle un poquito para darle color y voy a agregar toda mi verdura. A nuestra cebollita, lo que vamos a hacer es cortarla en julianas. Como no podemos usar aceite, lo que voy a hacer es aventarlas así directamente. El objetivo es no dejarlas de mover para que se empiecen a ser más transparentes como esa otra cebolla. Cuando la mayoría está así, ya estamos casi listos. Vamos a agarrar nuestro pollo. Le aventamos nuestra salsita previamente hecha. Y dejamos coser. Vamos a hacer unas hermosas tortillitas para convertirlas en unas deliciosas tostaditas. El secreto de la tostada está en, en darle vueltas constantemente a las tortillas. O la técnica de la jefa, que es, mando a chingar a su madre el sartén. Y entonces la voy a aventar directamente. Y voy a hacer lo mismo, solo que directo al fuego. Ya tenemos aquí hecho nuestra tinga de pollo. Y a esto solo le voy a agregar sal, pimienta. Lo voy a apagar y lo voy a dejar aquí, mientras voy a hablar de mi sopita que ya está. servir mi sopa con más caldito de lo normal. Como eso está súper caliente, ahí mismo puedo aventar un huevito. Si no quieren agregarle el huevo, agarramos de la misma pechuga que tenemos y la desmenuzamos. ¿no? vamos a decorar con un poquito de perejil y nuestras tostaditas que van acá. Y así es como come un sano o un gordo queriendo bajar de peso. Gracias por otro capítulo más de La Trinta. Espero que logre bajar de peso y ganarme 5 añitos más de vida. Y recuerden beber jugo verde mientras cocina.